Hola a todos, bienvenidos a esta charla de la Donet de 2020. En esta ocasión nos vamos a contar cómo desplegar eh, aplicaciones hechas en .NET Core dentro de un clúster de Kubernetes, en concreto de AKS, y en esta ocasión vamos a utilizar a Azure DevOps y los pipelines definidos en, en YAML. Sí. Vamos a usar nuevas tareas que, hemos, eh, que están disponibles para el despliegue en modo Canary, pero bueno, os iremos contando en la charla. Bueno, darle las gracias a Plinconces por organizar este evento todos los años y también a, a los partners, a los, a los sponsors como Microsoft, CEO y sobre todo y principalmente a vosotros por estar ahí eh, y esperamos que lo que vayamos a contar eh, os saquéis algo que podéis usar y poner en práctica. Sí, que por, que por lo menos os llevéis algo de conocimiento que podéis aplicar inmediatamente o que os surjan nuevas ideas. Bueno, me presento. Yo soy Juan Ramírez, soy desarrollador de software en, en Plain Concepts. Eh, mi trabajo en Plane eh, pues bueno, estar ahí en el día a día sacando proyectos, ayudando a mis compañeros y un poco disfrutar de la tecnología, que al final en Plane es lo que creo que intentamos hacer todos. Bueno, yo soy Luis Fraile. Vale, Lo importante de estas slides es eh, nuestras direcciones de Twitter, de correo electrónico, sobre todo para que cuando tengáis dudas podáis escribir a Juan Ramírez. ¿De acuerdo? Que es el que os responderá. Y yo lo que hago en Plain Concepts, pues, es intentar ayudar a equipos de desarrollo de software de nuestros clientes a trabajar mejor con estrategias de DevOps, con metodologías ágiles, buenas prácticas. En definitiva, pues, oye, intentar hacer que, que la vida de los desarrolladores sea, por un lado, más sencilla y que consigamos entregar valor de negocio más rápidamente. Un disclaimer, primero, ¿vale? Queremos ser totalmente transparentes con vosotros. Lo que os vamos a enseñar hoy, nosotros todavía no lo estamos usando en producción, ¿De acuerdo? Bueno, esto es algo que ocurre muchas veces en las charlas, que no estamos usando todavía en producción. Eh, se anunció con Microsoft el año pasado, creo recordar. Hay algunos ejemplos por ahí, pero realmente no hay ningún ejemplo completo de lo que os vamos a enseñar hoy. Nosotros lo hemos estado probando para preparar esta charla y poder enseñaroslo. Lo hemos visto que está funcionando, hemos hecho nuestras pruebas y, por supuesto, empezaremos a usarlo en producción a partir de ahora. Pero que sepáis que, que, bueno, que quizás tenga una pequeña curva de aprendizaje y que tengáis también que sufrir un poquitín a veces en determinados escenarios. Sí, sobre todo en escenarios donde queráis hacer pues, eh, acciones un poco más personalizadas y quizás ese control que queréis tomar, sobre todo de, del clúster, pues ahí es posible que, que cueste un poco más. Pero al final, como las tareas de Azure DevOps nos permiten ahí un poco jugar y hacer, pues al final es, es pegarse con ello y disfrutando uh -huh. y seguro que, que lo sacáis. Vale, entonces, ¿qué queremos enseñaros hoy? Bueno, lo primero, una pequeña introducción a despliegues con YAML que realmente seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto. Estrategias más que de despliegue de entrega, y luego veremos a qué me refiero. Por supuesto, la estrategia de Canary Deployment, de despliegue usando canarios, y cómo esta también la estrategia nos lleva a los cambios en paralelo, que aunque no profundizaremos en ello, sí que queremos que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues, os enseñaremos qué es lo que vamos a usar, qué infraestructura hemos montado, qué saca ese con Service Mesh, los YAML de Azure DevOps con estrategia de Canary y el uso de la tarea nueva que hay de Kubernetes Manifest Task. Entonces, Azure DevOps Pipelines, ¿qué es? Bueno, pues es un flujo de ejecución para compilación y despliegue. Realmente, más allá de compilación y despliegue, nos permite la automatización de todos nuestros procesos. ¿Por qué también es importante el paso a YAML? porque nos permite tener estos ficheros, que al final son ficheros YAML de texto, versionados en nuestro repositorio, con lo que todo nuestro CI, CD y todas nuestras automatizaciones siguen el mismo ciclo de vida que nuestro código fuente, con toda la importancia que ello tiene. Además, todo lo que tenemos en Azure DevOps Pipelines es multiplataforma, nos permite compilar cualquier tipo de proyecto, aunque en este caso vamos a usar .NET Core, pero podríamos compilar .NET, Java, Node, Go, Xcode y también para cualquier tipo de entorno. Pues en este caso vamos a usar todo con Linux pero y con una nube de Azure, pero podría ser eh, AWS, podría ser Google Cloud, podría ser cualquier tipo de entorno. Entonces, estrategias de entrega. ¿Vale? A mí me gusta ya hablar de estrategias de entrega porque hay veces que cuando hablamos de estrategias de despliegue yo lo entiendo más como cómo desplegamos nuestros bits, cómo desplegamos nuestros contenedores, nuestros ensamblados o cualquier cosa. Pero realmente lo que nosotros queremos hacer es entregar valor de negocio. Entonces, tiene más sentido que hablemos de, oye, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar para entregar nuestra funcionalidad, para entregar valor a los usuarios finales? Aquí hay un montón de estrategias. Blue Green, que por ejemplo, que podríamos usar con los slots de los app service, eh, feature toggles, que podríamos usar también dentro de nuestro código fuente para habilitar o deshabilitar toggles, por ejemplo, aquí tenemos un framework de open source que hemos desarrollado que se llama SKIO, que lo tenéis en GitHub, Canary Deployment, que es el que vamos a hablar hoy, con lo cual no digo más, por entornos, que muchas veces también nos liamos un montón de historias en la cabeza y a lo mejor con tener nuestro entorno de desarrollo, nuestro entorno de, aseguración, de, de aseguramiento de QA, de pre y de pro, nos vale, también todas a la vez podemos mezclarlo, es decir, yo puedo usar un canary deployment basado en feature toggles también y tener además nuestros entornos de preproducción y demás para pruebas. Tampoco nos volvamos locos, el ¿eh? que, que se puede usar toda la vez no quiere decir que tengamos un batiburrillo que al final no sepamos qué estamos entregando. Aquí lo que tenemos que definir es cómo queremos entregar el software y cómo vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí al final es, es importante el, esta nueva estrategia de los despliegues eh, Canary, ¿vale? es que se, se basa en que vayamos desplegando eh, nuevos desarrollos donde vamos a ir redirigiendo el tráfico para ir comprobando en, pues, cómo se comporta nuestra aplicación de manera gradual, de tal manera que si las pruebas que podamos ir haciendo, las comprobaciones que nosotros estamos ejecutando sobre este nuevo entorno son satisfactorias, pues podemos seguir adelante. Con el despliegue podemos ir midiendo eh, o si vemos que el comportamiento de la aplicación no es el esparado, podemos eh, volver hacia atrás. Aquí es muy importante tener en cuenta que vamos a tener en, en, durante el, el, el, el periodo de, del despliegue las dos versiones funcionando en, en paralelo. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad, Luis? Sí, y hablaremos ahora de ellas. Tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos también de despliegue basado en canarios y cualquier tipo de entrega, vaya, lo que buscamos es el mínimo impacto a los usuarios por un lado y el máximo aseguramiento de la funcionalidad por otro. Entonces, vamos a tener estrategias que nos permitan eso, el poder volver hacia atrás si en un momento dado algo falla y el haber impactado al número menor de usuarios posible. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre cuando convive un, durante un tiempo la vieja y la nueva versión? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Por cierto, se nos ha olvidado. Y esto es culpa uh -huh. mía que puse la animación de la presentación mal y luego Juan me lo echará en cara. Pero, ¿de dónde viene el canary deployment? Al final, pues a lo mejor a algunos os suena que cuando tenían las minas, eh, antiguamente había escapes de gas y demás, se metía un canario por delante en la mina para asegurarse que si el canario le pasaba algo, pues el canario era... El sacrificado, ¿vale? No quiere decir que vamos a tener usuarios sacrificados en este caso, pero si el canario moría, pues sabían que había un escape de gas y que tenían que volver hacia atrás. En este caso, lo que estamos haciendo es usar canarios, usar pequeños grupos de usuarios de la aplicación a los que les estamos dando la nueva funcionalidad, mientras que medimos si está funcionando todo bien. Vale, pasamos a la siguiente, entonces. Compatibilidad de versiones. Con lo que os hemos dicho, lo que podéis ver es que en un momento dado... Puede haber usuarios que están funcionando con la versión 1 y puede haber usuarios que están funcionando con la versión 2, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que, por ejemplo, me diréis muchos. Oye, ¿qué pasa con la base de datos? Si yo toco el almacén de datos, tengo que hacer un esquema que sea compatible entre las dos versiones. O incluso si toco interfaces de otros servicios otros microservicios que estemos usando. Tenemos que tener esa esa compatibilidad de versiones, ¿de acuerdo? Para esto hay una estrategia de desarrollo que se llama Parallel Changes, que ahí os dejamos un enlace de un artículo de Danilo Sato para, de ThoughtWorks, ¿vale? Que es muy bueno, que se basa en la estrategia de Expand, Migrate and Contract, que primero expandimos, el modelo de datos, las interfaces, añadiendo las nuevas APIs, después migramos esos datos que teníamos en un modelo a un, a un modelo antiguo, a un nuevo modelo, pero mantenemos los dos modelos de tal modo que sigue funcionando la versión 2 y sigue funcionando la versión 1, y luego ya cuando tenemos todo en la versión 2, contraemos y dejamos únicamente el nuevo modelo de datos de tal modo que podemos seguir avanzando y no tenemos que mantener el modelo antiguo. Esto ya os digo, tanto para almacén de datos como para interfaces y demás os vale. Ahí está cortado ahora en el vídeo, pero no pasa nada, porque luego las slides eh, las tendréis. También tenemos un enlace a otra charla de Sergio Navarro, que también es muy interesante, que habla sobre Parallel Changes. Bueno, entonces ahora os vamos a empezar a contar un poco eh, sobre qué vamos a desplegar. Al final lo, lo, el entorno que estamos usando es, es AKS porque este tipo de despliegues es muy habitual hacerlo en servicios distribuidos o bien en microservicios. Porque al final lo que buscamos es pequeñas partes de nuestra aplicación, ir desplegándolas poco a poco y tener este proceso de, de, de, de cambio eh, muy incremental y, y para eso el mejor escenario el ideal es hacerlo con, con Kubernetes. En Kubernetes, como sabéis, esto es un pequeño resumen, nosotros desplegamos nuestras aplicaciones que están en contenedores y estos contenedores se despliegan en pods. Un pod puede tener eh, uno o, o varios contenedores que son los que corren la, la aplicación. Y esta aplicación nosotros las ponemos al exterior a través de unos servicios, ¿vale? En nuestro caso, también lo que haremos es emplear un recurso de tipo ingres, ¿vale? Que este lo que nos va a dar es un acceso público eh, dentro de, de nuestro clúster a nuestros servicios. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues básicamente por mantener una, una IP de acceso estática, ¿vale?, eh, para hacer las pruebas y ver que, bueno, que una vez que despleguemos y vayamos haciendo los cambios, pues esos cambios se van viendo eh, que están las dos versiones ahí detrás. Eh, si no usáramos un, un ingres, pues al final lo que tendríamos es eh, cuando generamos el servicio, el deployment y demás, se nos asigna una IP que no es fija y a la hora de configurar todo el despliegue, las diferentes pruebas que vamos a hacer, pues no, no sería posible, ¿vale? Ingres que hay, pues hay muchos, ¿vale? Hay, Istio tiene, tiene el suyo, Linker tiene el suyo, pues podemos usar también de, de Nginx, nosotros el que hemos usado es el genérico que nos proporciona AKS, ¿vale? Que, que al final, pues un, un ingres es un proxy de... una abstracción de un proxy de, de, de nivel 7 que nos va a redire, de redireccionar el tráfico, ¿Vale? Además de AKS, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar eh, Service Mesh, ¿vale? ¿Y qué es, qué es un Service Mesh? Un Service Mesh básicamente, y un poco así explicado a lo tosco, es tener un montón de proxies que están conectando nuestros servicios para poder hacer cosas con ellos. ¿Qué es lo que no es? Pues lo que no es, es algo que nos vaya a cambiar el, el payload de nuestras peticiones, que nos vaya a permitir cambiar la semántica o manipular la información. Para eso, pues bueno para eso si queremos hacerlo, pues lo que tenemos que emplear es un service bus o algún tipo de middleware dentro de las aplicaciones o otro tipo de cosas. ¿vale? Pero básicamente lo que usamos con un service mesh es tener eh, una capa de control sobre nuestros servicios para hacer pues diferentes cosas y en nuestro caso hemos usado Linker que es uno bastante sencillito se despliega muy rápido es bastante cómodo de, de usar vale al final todo el, el parece que a todo el rollo de los service mesh le envuelve alrededor un montón de parafernalia que parece es algo complicado pero para nada, luego veremos que, que se monta súper rápido, es algo muy sencillo y para la funcionalidad que nosotros queremos que es el poder redirigir el tráfico mientras hacemos un deployment la verdad que es algo bastante bastante chulo, ¿vale? Uh -huh. Como os decía eh, vamos a usar Linker Vale, y, y, y es la verdad que para este tipo de cosas es muy recomendable. ¿Por qué un service mes? Vale, y no porque no hacerlo de otra manera, porque al final, pues este tipo de cosas, pues podríamos implementarlo dentro de, de nuestra aplicación o podríamos inventar otro tipo de, de mecanismos. Vale, pues básicamente porque lo que nos va a dar son funciones de, de que nuestra aplicación sea mucho más confiable. Vale, podemos configurar un service mes para pues, solicitar reintentos, re tener tiempos de espera hacer de despliegues en Canary para hacer ese split del tráfico entre los diferentes servicios que vamos desplegando ¿vale? una cosa muy muy útil y que nos va a dar no solo de cada despliegue a, a, a despliegues sino también para saber la vida del el estado de, de la salud de, de nuestra aplicación es que nos da un montón de características de, de ver cómo está nuestra aplicación, eh, tasas de éxito lo veremos ¿vale? tendremos un, un un servicio que a no está haciendo petición y vamos a ver cómo esas tasas eh, fallan o no fallan, vamos a ver latencias. Bueno, se podemos incluso cargarlo, en este caso no, no lo hemos hecho, ¿vale? pero es algo bastante útil. Nosotros podemos coger un, un, un fichero OpenAPI, cargarlo dentro del ServiceMess y nos va a hacer eh, pues saber cuáles son las rutas que, que más se usan. Vamos a tener un mapa de nuestra topología de servicios, lo vamos a ver, es también bastante útil. Y luego nos permite también tener características de, de seguridad que suelen ser comunes a la comunicación entre servicios, incluso el asegurar que un servicio se conoce a otro. Pero bueno, nosotros en, en, en, en este punto nos vamos a centrar en lo que nos ofrece un service mes para hacer toda la parte de despliegues eh, en Canary. ¿Vale? Cuando montamos Linker, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que nos monta dentro de, de nuestro cluster? Pues por un lado tenemos lo que se llama una, un, un, una capa, un, un plano de, de control. ¿Vale? que tiene pues, la serie de... se genera un namespace propio del de mesh en este caso de, de Linker, y aquí lo que tenemos son un montón de servicios, pues para al final una API pública para poder gestionarlo, la inyección de los proxys, un servicio que nos permite inyectar los proxys dentro de nuestras aplicaciones, eh, el, por ejemplo, servicios para toda la parte de seguridad, identidad servicios para recoger todas las trazas y poder visualizarlas, todo esto, ya lo digo de una manera muy sencilla, muy rápido, con muy poca complejidad, nos provee una herramienta muy muy potente. Y en la capa más de... el plano más de datos, o el plano más de, de aplicación, básicamente lo que nos aparece es dentro del pod, que, que, que, es, que sirve la de nuestra aplicación se crea eh, con un patrón sidecar o sidecar que lo que hace es tener un, un nuevo contenedor que nos hace la función de proxy vale estos proxys eh, eh, vamos a tener muchos proxys vale es una cosa que también es muy importante tener en cuenta cuando metemos un, un service mesh, es que al final tenemos que dimensionar nuestro clúster para poder poder soportarlo porque se van a levantar un montón de servicios y una serie de, de, de proxies también es importante elegir bien el, el tipo de, de proveedor porque deben de ser proxies muy muy ligeros, ¿vale? Y al final este proxy lo que va a hacer es poder eh, controlar nuestra aplicación, es lo que nos va a dar justo con la parte del el plano de control, pues es el, el actuador sobre que nos va a dejar eh, pues hacer cosas con, con nuestras aplicaciones, ¿vale? En un Canary Deployment, ¿qué, ¿qué es lo que sucede o, o cómo funciona aquí un, un Servimes? Pues básicamente aquí lo, lo, lo importante es el, el, el traffic split. ¿Vale? Cuando nosotros eh, tenemos una estrategia de, de Canary Deployment, pues básicamente, como decía Luis antes, vamos a tener un, un servicio que va a ser nuestro Canario, el cual vamos a estar viendo, vamos a estar controlando para ver qué tal va o, o cómo está con esta nueva versión para en caso de que si esto tiene algún tipo de problema con nuestras métricas se, se cae o, o vemos que no pasa test o cualquier tipo de acción de sí. control que queramos tomar, ¿sí? Aquí, perdona Juan, un momentito, has dicho una cosa muy importante, métricas. No estamos hablando en esta charla de métricas, pero si cualquiera que me hayáis oído hablar en otras charlas o habláis habéis visto también a Juan, siempre vamos a tener que tener una cosa muy importante. Todo este tipo de cosas, si no tenemos métricas fiables, si no tenemos un buen sistema de monitorización no nos metamos en ella. Antes tenéis que resolver el tema de la monitorización para poder meternos en esta, porque esto sin monitorización no nos vale de nada. Claro. Y, y esta es la base de un de un, de, de un deployment de tipo Canary, ¿vale? Porque al final lo que nos, nos va a hacer es que vamos a, meter, a mantener nuestra, nuestra versión previa, ¿vale? Que al final pues lo, lo normal es que la mayor parte de las peticiones o, o del tráfico Vaya a esta aplicación, pero vamos a ir poco a poco entregando a, a la versión Canary. ¿Por qué tenemos dos versiones? Eh, pues bueno, eh, Luis, esto por qué tenemos dos versiones? ¿Lo puedes explicar? Vale, sí, tenemos la service Canary y la Service eh, Baseline, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en nuestra versión estable, que lleva ya ejecutándose X tiempo. ¿Vale? Puede que estén cosas cacheadas, puede que tengamos una determinada carga... Entonces, no es fiable tampoco que miramos o que comparemos las métricas de la versión Canary que acabamos de desplegar, que tiene un volumen de tráfico totalmente distinto con la de producción. ¿Cómo se soluciona esto en los despliegues de tipo Canary? Con un servicio de línea base. En ese product service base que tenemos, lo que tenemos desplegado es la misma versión de producción, es decir, no hemos desplegado la Canary, lo que está es desplegada la versión de producción... Y lo que estamos comparando es el Canary que se ha desplegado con un 15% de tráfico a esta versión y desplegado en este momento con una línea base que también tiene un 15% de usuarios, eh, vamos, de peticiones redirigidos a esa versión y que también se acaba de desplegar. Con lo cual temas de inicio de caches y demás estamos en la misma situación en el baseline que en el Canary. Eso es. Básicamente es comprobar y medir en igualdad de condiciones, ¿vale? Porque si la otra aplicación, por lo que decía Luis, un caso un, caso, un ejemplo bastante claro, si ya tiene una caché caliente, ya pues, posiblemente, pues si comparamos, vaya mucho más liviana o mucho más rápido, pero si nuestra aplicación tiene que recargar caché, pues puede que tenga ahí problemas. Entonces, eh, de ahí el tener estas dos bases, ¿vale? Lo que os decía, aquí muy rápido, vale porque al final esto es para ver cómo se monta Linker, para que veáis lo, lo, lo sencillo que es. Lo primero que es, con, con un cliente de AZ, lo que nos tenemos que hacer es conectarnos a nuestro clúster de, de AKS, son dos comandos, el primero es... Eh, Logarnos nuestra suscripción y sovisotearnos en ella, ¿vale? Y lo siguiente, pues nos conectamos a, a nuestro clúster. Luego, eh, LinkedExtal lo que hace es nos genera un fichero de YAML que esto lo podemos exportar a, a un fichero, donde va a estar todos los servicios, todos los recursos, todos los memes todo lo, todo lo que le hace falta para tener lo que yo os he contado antes, ¿vale? Esto se lo aplicamos a nuestro clúster con un de apply, con el fichero recién creado, comprobamos que la aplicación se haya creado todo bien. Yo la verdad que lo he probado, lo he instalado varias veces y siempre me ido todo bien a la primera, con varias máquinas, con varias suscripciones. La verdad que esto funciona. Está, esto sí que está muy bien probado. ¿vale? Pues la producción. Y... Y, y luego eh, simplemente ya arrancamos nuestro dashboard, ¿vale? Que se nos proporciona una herramienta súper potente para ver qué está pasando dentro de, de, de nuestro clúster, con nuestros servicios, con nuestro tráfico. Y esto lo podéis tener montado eh, en nada, en 10 minutos. No no no se tarda más. Sí que es cierto que tener cuidado, ¿vale? Porque todo esto pues tiene consume una serie de recursos y tienes que tener vale. cortamente dimensionado vuestro vuestro clúster. Sí, ¿Vale? no, no vayamos a lo loco, que luego nos pasa lo que nos pasa y de repente se nos caen las cosas y nos echáis la culpa a los que hemos dado la charla. En todo caso, la culpa la tiene Juan, que es el que ha instalado eso. Aquí una cosa que sí que es importante, ¿vale? Al final, lo que os contaba antes es, pues, cuando nosotros metemos nuestros servicios dentro de una malla de un service mesh, lo que tenemos que hacer es inyectarle un proxy al servicio, ¿vale? Esto por defecto hay que hacerlo a mano. Nosotros tenemos que, pues bueno, con el linker in le pasamos el deployment al cual eh, queremos que a, a los pods meter los proxies y esto tenemos que hacerlo uno a uno, no se hace solo. Entonces esto nos generó un primer problema de base y es que claro, cuando nosotros desplegamos nuestra mmm, aplicación por primera vez eh, no existe entonces ¿qué pasa? que el service no se mete dentro del service y las cosas no, no funcionan bien pero bueno, por suerte ahí hay una solución y es que lo que podemos hacer es dentro de nuestro namespace le hacemos una anotación y le decimos que cualquier pod que se cree le inyecte eh, el proxy del, del service y, de ahí, y así lo solucionamos esto sí que es importante hacerlo vale, para tenerlo uh -huh. controlado pero como veis es una línea de código muy sencillita y ya está Ahora, a ver, eh, hemos hablado de Service Mesh, eh, hemos hablado de Azure de DevOps, pero cómo, cómo se entienden, ¿vale? y, y por qué se entienden y por qué puedo elegir Linker o podría haber elegido Consul o Istio o cualquier otro Service Mesh, ¿vale? Pues al final es que todos eh, se apoyan por por SMI. SMI es una interfaz, un estándar que todos estos eh, implementaciones de un Service Mesh cumplen y es lo que ha usado eh, las tareas de de kubernetes para hacer esta implementación entonces eh, de azure y de box lo único que tenemos que decir es que vamos a usar smI y, y usando esta esta interfaz pues da igual el que tengamos porque el comportamiento va a ser el mismo yo he usado eh, linker eh, pues porque es, es el que nos resultaba más fácil a Luis y a mí. Podríamos haber usado Istio o cualquier otro. ¿vale? Pues es que al final la magia que tiene que hacer también Azure DevOps, pues bueno, no es tal, sino que, oye, él lo que le va a decir es a Kubernetes cómo tiene que redirigir el tráfico de las peticiones. Eh, lo que nos ha sí. pues dado ya el que veremos después es cómo podemos hacerlo el incremental, cómo él se va encargado de las distintas llamadas, pero al final tienen que tener un lenguaje común de hablar, tanto el YAML como las y las tareas de Azure DevOps como el clúster de Kubernetes para que hablen el mismo lenguaje, que este, en este caso es el Mesh Interface. Ahí si tenéis, si tenéis más interés de ver cómo se hace, eh, que sepáis, porque además es bastante interesante, que todo el código de estas tareas del Kubernetes Manifest es público. O sea, lo podéis ver. Sí. Yo lo he estado, y Luis y yo, lo hemos estado los dos probando. Viendo cómo hacían las cosas, porque alguna, en algún punto nos surgía alguna duda y muchas veces la mejor documentación es el propio código para ver cómo se hacen las cosas. Bueno. Entonces, que lo, que lo sepáis, que ahí lo tenéis, está el código y podéis verlo. Como, como me diría Unai, probablemente el código lo hayas estado viendo tú y yo ya he estado viendo el YAML. Ya sabe Unai, que siempre me... Yo soy el de YAML. Bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos con SMI? ¿Qué nos va a cubrir? Pues básicamente lo que vamos a obtener, ¿vale? Lo que vamos a poder hacer desde nuestras tareas, oye, o si somos valientes y nos queremos crear nosotros las, las nuestras propias, porque podríamos hacerlo, ¿vale? Es tener de las políticas de, de tráfico, la telemetría, ¿vale? Que esto también es importante, podríamos llegar a consultar a través de SMI la, la, la telemetría y gestionar el tráfico, ¿vale? Que es básicamente pues es, es lo que se basa todo lo que hemos estado haciendo. Vale, entonces, estrategia canaria en YAML. Vale, ahora cuando veamos los ficheros YAML, si alguno ya habéis estado trabajando con los despliegues, con multietapas y demás en YAML, normalmente había una estrategia que es la que se solía usar y que es la que casi todos los ejemplos usan, que es la de una única ejecución del despliegue. Luego había otra para máquinas virtuales y también el año pasado pusieron esta, que es la Strategy Canary en incrementos, ¿vale? Esto solo está disponible para despliegues con YAML, es decir, si estáis todavía en el modelo de despliegues de cajitas, no lo vamos a poder usar. Y necesita de la tarea específica de Kubernetes manifestas. ¿Por qué? Porque realmente el YAML lo que nos da o la, la estrategia de YAML es el cascarón de la repetición de la ejecución de las tareas y el, la tarea de Kubernetes manifestas es la que se encarga de hablar con el clúster de Kubernetes a través de SMI para pasarle los parámetros que nos vienen desde el YAML, ¿de acuerdo? Y poder decirle, pues ahora me rediriges el 30% del tráfico, luego el 60% del tráfico y luego el 100, ¿vale? Entonces, en el, la estrategia Canary lo que vamos a definir es los incrementos de esos porcentaje de canarios él nos va a llamar a los distintos pasos del despliegue que veremos después porque también nos, nos permite, tenemos unos determinados puntos de introducción de sondas, que ahí es donde vamos a comparar pues, con la línea base, si está todo funcionando bien, si la monitorización está todo ok y si el funcionamiento de nuestro canario está siendo correcto. Ya os digo, es muy importante esto, no es solo el decir, pues despliego al 30%, luego al 60% y quedarnos esperando en malo será que pase algo, no. De lo que se trata es de desplegar el 30%, tener nuestras propias tareas y tener nuestra propia lógica de poder ir verificando que está todo funcionando bien, ¿de acuerdo? Esto, la, lo que es la estrategia Canary en el YAML, nos va a generar una serie de variables al vuelo, que también las vamos a ver en el código, que es la estrategia, por ejemplo, que en este caso va a ser siempre el Canary, la acción que podría ser, por ejemplo, el Promote, podría ser el ReJET, podríamos tener distintas acciones y el porcentaje de incremento que queremos decirle al Service Mesh Interface que queremos aplicar en nuestros canarios. ¿Vale? Eh, y luego tenemos la tarea del Kubernetes Manifest que se va a llamar dentro de esta estrategia y que al final lo que nosotros lo que lo que tenemos ahí es una serie de inputs como veis por ejemplo en la acción que ya os digo podría ser promote podría ser ReJET, podría ser ahí algún par de acciones más de acuerdo le vamos a decir contra qué namespace estamos desplegándolo le decimos también la estrategia que también ahí lo he puesto canary pero podríamos parametrizarlo con el estrate con las variables de strategy veis que ahí también tenemos el traffic split split method, perdón, como smi y el porcentaje que tenemos también una variable que nos viene del YAML cuando lo va ejecutando las sucesivas veces. Le estamos diciendo también que, pues, bueno, también esto era un caso de ejemplo. Aquí también esto hay que personalizarlo un poco en vuestros entornos. El baseline encandar y réplicas le hemos dicho que una únicamente. No tenemos una carga en la explicación de demo y se nos acababa el dinero de Azure también. Sí. ¿Vale? Luego le decimos qué manifiestos vamos a desplegar y qué contenedores y también qué secretos vamos a usar para conectar a la CDR. Vale, bueno, tenéis ahí abajo el enlace que también está en las slides para que podáis consultar más, porque lógicamente ahí tiene más parámetros, estos son los que nosotros hemos usado, pero permite también más acciones. Vale, pues yo creo que lo mejor ya es que veamos cómo funciona esto, veamos la plantilla y entramos un poco más en detalle, ¿no Luis? Sí, efectivamente, ya vale dar la turra con las slides, vamos a ver el YAML. Bueno, vamos primero a repasar, si queréis, eh, aunque sea muy rápido, porque lo hemos hablado ya, pero ver qué tenemos en Azure, ¿vale? Que eso está desplegando y básicamente lo que tenemos. Por un lado, tenemos un pequeño un contenedor registry donde las imágenes de toda la aplicación. Lo vamos a subir. La aplicación que hemos hecho, la verdad es que no, no nos hemos estrellado mucho. vale Es una API súper sencilla que devuelve un modelito más sencillo todavía, pero que básicamente nos sirve para montar la imagen, para ver qué funciona y para meterle cambios. vale Luego tenemos un, nuestro AKS y luego ya por debajo pues, todo lo que él te monta, con el grupo de recursos, con todas las máquinas, las IPs, los balanceadores y demás. Pero como esto no lo hacen muy amablemente... La plantilla de despliegue de AKS, pues no nos tenemos mucho que, que preocupar. Sí. Vale, entonces, el YAML, ¿de acuerdo? Y aquí te cojo yo el control, Juan. Eh, en el YAML, bueno, lo que tenemos aquí, primero es un Azure DevOps normal y corriente, tenemos un Team Project creado, tenemos aquí un repositorio donde tenemos el código fuente y tenemos todos nuestros ficheros de... Eh, Kubernetes y demás, tampoco nos queremos eh, perder mucho tiempo en eso, no tiene nada extraño por así decirlo y lo que tenemos es un pipeline en el cual hemos usado este YAML, en el YAML podemos ver cosas tradicionales como el trigger eh, estamos usando un pull de Ubuntu que tenemos por aquí y vamos a ir a lo importante primero, línea 11, vale una cosa que es muy importante eh, todas nuestras imágenes tienen que ir siempre con una determinada etiqueta, ¿vale? Esto es muy importante tanto para nosotros poder saber qué es lo que está desplegado, como para luego todas las tareas de Kubernetes Manifestask y demás, poder hacer la comparación de qué es lo que está desplegado en un sitio y en otro y que puede hacer los cambios no, eh, correctamente. Entonces, lo primero que tenemos es las distintas etapas y tenemos una primera etapa de compilación. Realmente, en esta primera etapa de compilación no tenemos nada raro. Lo que estamos haciendo es Generar un contenedor que lo estamos etiquetando y lo estamos subiendo a una CR. Como veis, todo, si habéis ya trabajado con compilaciones de Docker, nada fuera de lo común aquí. También tenemos en otro yo la publicación de todos los manifiestos que vamos a usar para después desplegar a AKS como un, re, como un artefacto de, del propio pipeline. También aquí... Nada raro, ¿de acuerdo? Tenemos el job de Publish y sí. En, en realidad este manifiesto es todo lo que necesitamos para desplegar porque el manifiesto claro. ya el, hemos subido nuestras imágenes y él ya va a saber alimentarse de estas imágenes. Entonces Efectivamente. Eh, no vamos a tener un gran paquete que desplegar, simplemente es un fichero sí. de, de definición donde se definen los servicios eh, y las imágenes que tenemos. Entonces es tenemos un, un, realmente un artefacto muy pequeñito. Sí, es lo bueno también de, estas, de este tipo de despliegues, que al final lo que tenemos que pasar entre entornos, bueno, entre entornos, entre los distintos states es muy pequeñito. Lo importante realmente lo tenemos aquí con la imagen que hemos compilado y ya desplegado la CR. Y aquí viene ya la chicha, por así decirlo, de los canaries. Tenemos un segundo stage, ¿de acuerdo? Que tiene también un yo, pero en este caso el yo lo que tiene es un deployment, ¿de acuerdo? Es una sintaxis nueva que hay en los states de deployment. Fijaros que aquí antes teníamos... Eh, un job a secas y ahora lo que tenemos es un deployment, ¿de acuerdo? Lo vamos a ejecutar también desde un Ubuntu, no hay problema, y lo estamos ejecutando contra un entorno. Y voy a abrir en otra pestañita eh, esto de los entornos, que es un nuevo concepto en YAML y es muy interesante. Los entornos, por así decirlo, vamos a volver aquí a los entornos, los entornos es eh, un sitio donde nosotros le decimos a Azure DevOps que estamos desplegando, pero realmente es un cascarón, es, es un concepto de gestión, ¿vale? Yo aquí podría crear nuevos entornos, fijaros que puedo crearlos como non, como Kubernetes o como Virtual Machines. Nosotros lo hemos creado como Kubernetes y lo que hemos hecho es conectar este entorno con el namespace de Kubernetes al que nosotros estamos desplegando, que me da por un lado la trazabilidad de todos los despliegues que hemos hecho, veis que pues hemos hecho unas cuantas pruebas, algunas nos han funcionado, otras no, y sobre todo, al tenerlo enganchado contra el namespace, podemos venirnos aquí Podemos ver todos los eh, servicios que tenemos desplegados, todas las cosas que tenemos en este clúster de Kubernetes, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos ir viniendo por aquí, y yo me puedo venir a cualquier servicio de estos, ver los pods asociados y ver todos los logs de esos pods y todos los YAML que se han usado para desplegar estos servicios a Kubernetes. Con lo cual, oye, no lo podemos editar desde aquí, tampoco se trata de que se pueda editar desde aquí, porque entonces estaríamos incumpliendo un montón de cosas de DevOps, pero fijaros la flexibilidad que nos da el tener enganchados estos entornos directamente en Azure DevOps para poder consultar todo esto. Entonces, una vez que tenemos el entorno, aquí ya lo que les estamos diciendo es el strategy Canarios, aquí es donde tendríamos, por ejemplo, otros modelos de estrategias como pueda ser Rolling, que se usa sobre todo con máquinas virtuales, o el Rank Ones, que es para despliegue normal y corriente, por ejemplo, de un servicio PAS. Al especificar la estrategia Canary, lo que le vamos a decir es, oye, ¿cómo queremos que hagas los incrementos? Pues primero queremos redirigir un 30% del tráfico, luego un 60% del tráfico, y si todo ha ido bien, queremos redirigir todo el tráfico a posteriori. Y aquí es donde ya vienen los distintos pasos de despliegue. Vamos a tener un primer paso de pre-deploy que se ejecuta una única vez antes de hacer todo el despliegue. Bueno, aquí lo que hemos hecho es un eco predeploy deploy pues porque lo viésemos, pero lo importante de esta parte del pre-deploy es que aquí estamos creando los secretos dentro de Kubernetes para que Kubernetes pueda conectarse con ese Azure Container Registry y descargarse la imagen. Esto lo va a hacer una vez y es totalmente necesario para que se pueda descargar bien la imagen. Aquí, como os comentaba antes, es donde ya dependiendo cómo vaya a ser vuestro despliegue, tenéis que ir preparando cosas o determinadas acciones. Aquí es donde ya tenéis que empezar a, a jugar, a jugar con, sí. con el pipeline pues, para hacer, hacer vuestras cositas dependiendo del entorno que sea y cómo queréis hacer las cosas. Claro. Esto tenéis que pensar en cómo vosotros estáis desplegando vuestras imágenes. Los ya veis que es un, es un ejemplo relativamente sencillo. ¿vale? Luego ya tenemos la fase de deploy, que es una de las que se va a ejecutar para los distintos incrementos que nosotros le digamos. Fijaros que aquí nosotros nos hemos puesto un eco de las variables que crea él dinámicamente al vuelo, pues por verlas, ¿de acuerdo? Estamos descargando los manifiestos, el artefacto de manifiestos que estábamos publicando unas cuantas líneas más arriba, ¿de acuerdo? Aquí en la línea 41, entonces aquí se está descargando esos manifiestos, esto es importante es, en el modelo antiguo, que en nuestra CI, que solía venir en el Pavela y publicamos los, los artefactos y luego en la CD lo recogíamos, pues ahora lo estamos haciendo todo en la misma y el sí. proceso de hacerlo es este. Y es, muy, es muy sencillo, ¿vale? El cómo sí. conectamos, digamos, la CI con la CD, ¿vale? Dentro de, dentro de este módulo de Stage. De hecho, se me olvidó comentar una cosa y es que eh, aquí, en el Stage del Deploy Canary, lo que hemos establecido es una dependencia con el stage de bill. es decir, este stage no se va a ejecutar hasta que no se acabe el de bill, lo cual tiene sentido porque hasta que no se acabe el de bill, ni tenemos la nueva imagen en el ACR ni tenemos los manifiestos nuevos, ¿vale? Y aquí ya tenemos otra serie de pasos que podría ser, por ejemplo, aquí estamos haciendo un reemplazo de tokens pues para añadir variables o contenidos que nosotros queramos personalizar para estos despliegues dentro de los manifiestos esto es una estrategia de tokenización, si queréis podéis mirar esta tarea en el Visual Studio Marketplace para ver qué es, pero por así decirlo, aquí estamos preparando nuestro despliegue y tendríais que hacerlo, como bien decía Juan antes, para vuestro entorno tal y como lo necesitéis. Claro, al, hay... final, al final nuestro manifiesto es, es, es agnóstico al entorno, pero es aquí donde nosotros lo, lo, lo preparamos, entonces pues seguimos cumpliendo ese principio de, de que el artefacto se puede desplegar a diferentes entornos ya que es donde lo preparamos o elegimos Correcto. lo que vamos a desplegar. Y aquí es donde ya tenemos la, tarje, la tarea de Kubernetes Manifest. Fijaros que yo le estoy diciendo, pues bueno, en display name y en los inputs lo que le estoy diciendo, oye, ¿qué acción me va a venir? Como está dentro del paso de deploy, el, lo que es el YAML me va a escoger la acción correspondiente, que en este caso es la de deploy, ¿de acuerdo? ¿Contra qué namespace? Pues bueno, podríamos sacarlo a variables. ¿Qué estrategia estamos siguiendo? Como estamos dentro del YAML de Canary, pues él también le va a pasar a esta variable... Canary, el traffic split method, que como os decíamos, estábamos usando Service Mess Interface, entonces la palabra clave es SMI, el porcentaje, ¿vale? Y aquí es donde viene también la otra parte importante. Aquí lo que le va a pasar es en las sucesivas pasadas que le demos en función de los incrementos que le vayamos a dar, pues lo que le va a pasar al Service Mess Interface y a Kubernetes es qué porcentaje queremos de incremento de nuestros canarios, ¿vale? Para ir a hacer ese, para hacer ese despliegue poco a poco. Como os decía antes en las slides, las réplicas y aquí ya le estamos pasando tanto nuestros manifiestos como nuestros contenedores, como la, los secretos para que se pueda descargar la imagen. Realmente esto, como si fuese un despliegue de Kubernetes, estos tres puntos es como si fuese un despliegue de Kubernetes normal y corriente. Y ahora es donde tenemos otros pasos adicionales. Tenemos un paso de enrutado de tráfico. Mientras que él esté haciendo el enrutado de tráfico, me va a ejecutar, estas tareas que yo podría personalizar aquí, pues para empezar a agregar sondas o para comprobar lo que necesitemos. Aquí tenéis que pensar qué es lo que necesitáis en vuestros entornos. Una vez que ha hecho el enrutado de tráfico, de acuerdo, ejecuta estos otros pasos. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, hemos metido este script para poder hacer la comprobación. Esto no sé si Juan quieres comentar sí, aquí. Sí, bueno. No, al final, eh, a ver, es que es súper sencillo. Lo único que hacemos sí. es, hacemos una petición durante N tiempo y esperamos que el resultado siempre sea 200. Uh -huh. En el momento que nos venga un resultado distinto de 200, pues la, la vamos a dar por válida. Pero la, aquí la, la parte importante es un poco el flujo de, de cuándo se acepta o no se acepta la petición. Claro. Te, coge un segundo, ¿vale? Aquí hemos visto, y por esto es importante, ¿vale? Eh, como hemos dado, tenemos dos incrementos, podemos tener más, ¿vale? Tenemos 30, 60. Esto lo que nos va a dar son realmente tres pasadas, ¿vale? El 30, el 60 y el 100%, y el 100. ¿vale? Pero lo, lo importante aquí, y por eso se ve la, esta acción es una variable, ¿vale? Es que la, el, el 30 y el 60 va a ser un deploy, pero la tercera va a ser una especial, que es el promote. El promote es cuando, digamos, ya ponemos nuestro entorno final. Y si durante, digamos, nuestras pruebas esto fallase, lo que nos hace es un rillet y el rillet lo que nos hace es intentar dejarnos el entorno, eh, pues como estaba antes. Efectivamente, de acuerdo. Entonces esa es la potencia de la estrategia del Canary del YAML y también el cómo se engancha con la tarea del Kubernetes Manifest, de acuerdo, porque realmente no hay un enganche más allá de, de lo que le da las variables y de cómo la tarea del Kubernetes Manifest está programada, que la verdad es que es bastante potente. Aquí, lógicamente, hemos metido esto, pero podríamos estar eh, sí, sí. monitorizando nuestros health checks, eh, Azure, lo que queramos. ¿de ejecutar acuerdo? test eh, sí. lo que queramos, lo que la imaginación nos deje. Y luego ya tenemos que cuando se termine de ejecutar todo esto, pues podemos ver si ha habido un despliegue fallido, pues podríamos hacer, como decía Juan, el Riet o simplemente le decimos, oye, pues todo ha ido bien y vamos hacia adelante. ¿de acuerdo? Pero este punto sí es importante, ¿vale? El porque el riget sí que lo manejamos aquí en el on fire, ¿vale? porque sí. a lo mejor nosotros cuando falle, pues queremos dejar el y entorno como claro. estaba para analizarlo y, ne porque... y necesitamos hacer más cosas de nuestro entorno que, que puede haber multitud de cosas eso es, y sin embargo el promote sí que digamos es un paso más, más cerrado ¿vale? pero uh -huh. esto es importante ¿vale? porque yo sí que es cierto que cuando empezamos a jugar con ello, yo pensaba o esperaba que tanto el fe... en el... cuando las cosas van mal haces la tarea de rillete y pues cuando van bien haces la, de... la del promote pero no, la del promote va va, va incluida en las otras eso. bueno, y yo creo que tenemos todo esto listo para ejecutar pues nada, dale me das el honor Quiere que le dé a ejecutar yo para que si falla poder echarme la culpa a mí. Vale. Entonces, esto ha empezado a ejecutar y el primer paso, pues bueno, es el que os decía, que es relativamente trivial. Lo único que está haciendo ahí es compilar la imagen de Docker y subirla a la CR. Si queréis, mientras, lo que voy a ir haciendo Luis, voy a ir preparando por, por verlo porque se ve, se ve mucho mejor. Yo tengo, tengo por aquí. La, el linker que, te, que, hemos, que hemos montado y sobre todo la parte más interesante vale es la parte de redirección de, del tráfico aquí es donde la, la, la podemos ver esto está ya creada de algún despliegue anterior si no lo tuviéramos creado eh, las propias tareas no lo van a crear y aquí lo que vemos es el peso vale aquí ese es el servicio que estamos desplegando aquí veis que hay un previo hay un tráfico previo pero servicios como tal no lo tenemos solo tenemos el nuestro vale eso está creado pero tenemos que el, el total del peso lo ponen en, en uno, luego esto lo va fraccionando en fracciones de, de mil está todo, está todo nuestro tráfico redirigido a la versión estable y ahora veremos según empiecen el, el, el, el, las iteraciones de los deploy canary canary cómo esto se va repartiendo efectivamente, entonces vamos a ver que empieza a ejecutar, aquí claro dependemos también un poco de la velocidad de ejecución que tenga hoy Azure DevOps, pero bueno bueno, hemos cometido un fallo y es que hemos desplegado lo, lo último que había y no vamos a ver un cambio. A ver, la, la API, como os decía, es una API muy sencilla, no, no hace nada. Lo que pasa es que hemos redesplegado lo que había, no vamos a ver eh, los cambios. Pero si queréis, luego lo que hacemos es, para probar el flujo de, de fallo, Metemos una excepción en la petición y vamos a ver cómo de manera aleatoria sí. unas van a vivir bien y otras van a fallar. Sí. Y luego al final eh, se va a hacer el rejet y finalmente se nos va a quedar el despliegue en, en la versión buena. Vamos a ver cómo nos va de tiempo porque mmm, dependerá de, de cómo tarde en ejecutar todo esto. Vale, está todavía ahí compilando. Viendo. No, ya va a tardar poco. vale ¿Veis esto es lo que decía Luis? Ahora está en el, en el pre-deployment. Efectivamente. Ahora cuando empiece. Sí, y está, ya. está tardando un poquitín. Vale, ya tenemos nuestros permisos para el resto de acciones, es una acción común, entonces la hacemos una única vez. Vale, y ya ha pasado, como podéis ver, al deploy. ¿Vale? Está haciendo esta primera pasada. ¿Veis? Es... ¿Veis cómo ya ha pasado aquí algo? Sí, ahí ha creado el baseline, el baseline, perdón, y ha creado el canary. Los usuarios siguen teniendo servicio, empezarán un 30% de los usuarios a tener servicio con la nueva versión. ¿Vale? Vosotros no lo estáis viendo, pero bueno, tenemos nuestras ondas por ahí que están haciendo llamadas a la API. También de lo que se trata es más de ver el linker que, que ver la API realmente. Sí, aquí, como os contaba antes, Luis, veis que ya tenemos la, la versión base que recibe ese 15% de, de, de peticiones. La Canary está recibiendo el otro 15% y el resto está solo la versión estable. Entonces, mientras esto vaya bien, pues eh, ahora lo que vamos a ver en nuestro post-deployment, aquí está corriendo el script, que veis, lo único que hace es... Ver que sea un 200, y mientras esto sea un 200, la cosa va bien, ¿vale? Seguimos a la siguiente iteración. Es la, la tensa espera de ver que todo vaya bien y que se vaya incrementando bien el tráfico. Aquí en las charlas en vivo es donde aprovecharíamos el momento para que podáis empezar a preguntar dudas y demás, pero por Perdón. desgracia tenemos que hacerlas grabadas esperemos poder vernos todos en vivo fijaros ya ha aumentado ya. ahí el y ahora lo que tiene que suceder es pues bueno una vez que pasen las pruebas pues ya nos va a dejar solamente nuestra versión estable de nuestro servicio y va a volver a redireccionar el 100% del tráfico a la nueva versión como os digo, hemos cometido ese pequeño error de no meter la modificación porque siempre es más interesante ir viendo en las peticiones que hacemos a la API cómo cambia, pero yo creo que es sí que nos va a dar tiempo a verlo rápido ahora cuando, por sí, lo menos sí, verlo sí. fallando. Sí, queremos ver que lo veáis fallar para que veáis. Vale. Ya está con la última iteración. Esta es la del 100%. Sí. Mira, saca un momentito el cmd line la, para que veamos el log de lo de las variables, que creo que lo teníamos ahí escrito. No, eh, la tarea, la tarea. Ah. La... Eh, tira tú. Aquí. Vale, ¿veis lo que decía ah, Juan sí. antes? Que tenemos el promote. ¿De acuerdo? Si miramos todas las otras mientras que se acaba. Vale, Juan, Uy, perdón. Que sí, como lo tenemos ahí, no se ve muy bien. ¿Cuál está? Ahí. Este es el pre-deploy, este es el root. Ahí, en el me de ahí está. ¿Veis? Ahí es, es un... Claro, es como las otras, que es un deploy. Te devuelvo el control. A ver, se ha ido. Sí, se ha ido el linker. Vamos a refrescar. Vale. Aquí vemos ya como ha terminado y como ya todo nuestro tráfico está otra vez sobre la nueva versión. Entonces, si lo que podemos hacer ahora es... Eh, vamos a romperlo. Vamos a romperlo. O sea, metemos una, una excepción. A ver... Vale, esto ya pues nos debería haber lanzado. Como tenemos el CICD automatizado con el trigger de master, pues nos ah, ha lanzado. Está, ahí, está, está muy, sí. muy rápido, está todavía terminando otra, pero bueno, ya ha terminado, ya ha arrancado. Sí. Estamos introduciendo un fallo en producción en una charla, que es lo peor que podría pasar. <ríe> es que funcione. Claro. Sí, es cierto. En este caso lo que queremos es que falle y que si falla es que funciona. Es la paradoja de las demos. Aquí veremos que enseguida no pasa ni de la primera, de la primera fase. Otra, otra cosa que se nos ocurrió a, a Luis y a mí es medir el tiempo de respuesta. ¿Vale? y poner un umbral, y si el tiempo de respuesta es superior a, a uno dado, pues también, en dar la como dar el despliegue, como no. Sí, porque no, válido. No, no necesariamente tiene que ser que falle, podría ser lo que comenta Juan, o incluso podrían ser cosas mucho más locas de decir, oye, yo tengo un e-commerce, de repente sé que estoy más o menos normalmente en un volumen, normal en un volumen habitual de ventas, si cae ese volumen de ventas en una Canary, pues a lo mejor es que estamos introduciendo algún fallo, que las funcionalidades nuevas no están funcionando, pues también puede ser un motivo para volver atrás. Es decir, no todo tiene que basarse en, oye, ha fallado, uy, ahí te ha fallado algo en la compilación. Sí, algo ha fallado. Compila, compila antes en el Visual Studio mientras. Entonces, puede ser algo de negocio que se nos haya escapado, que tal, y esa pueda ser la motivación para volver hacia atrás, ¿de acuerdo? Ya os digo, tenéis que tener en cuenta que no solo estamos hablando de infraestructura, siempre a mí me gusta hablar de entrega, de entrega de valor, de entrega de funcionalidad, y ahí es donde tenemos que basarnos. Vale, nos faltaba un system, pero se soluciona muy rápidamente. Bueno, he empezado. Luego tienes que echar un euro en el bote de las compilaciones, Juan. <risa> las prisas, que son muy malas. Vale, bueno, tardará un poquitín. Aquí otra, mira, mientras va compilando, otra cosa también muy muy interesante que nos da Linker, es que nos monta un todo el, lo que hablábamos antes de monitorización, nos monta un, un Prometheus y, y un Grafana y podemos tener de manera muy rápida controlado todo lo que está pasando y nos crea un montón de paneles, información que también nuestro despliegue puede que, pues bueno, a lo mejor queremos eh, tomar decisiones en base a toda esta información claro. que recogemos y es muy interesante que todo esto lo tenemos muy rápido y muy sencillo eh, con cuatro comandos y a ver, luego podemos personalizarlo, podemos montarnos gráficas sí. para comparar la base con, con el Canary y poder poder ver, pero al final como veis eh, tenemos con cuatro cositas todo muy muy bien controlado, un montón de información, sí y podemos hacer un montón de cosas con, con un service mesh, y, y, y la, lo bueno que nos da la, la interfaz SMI es que se integra muy bien con, con Azure DevOps. Sí, al final lo que nos ha gustado de toda esta solución, que como os decíamos al principio, todavía no estamos usando en producción, pero sí que vamos a usar, es la integración de todos estos puntos y que nos podemos montar un despliegue Canary. Eh, muy rápidamente, que anteriormente sí, se puede hacer sin todo esto, por supuesto pero te tienes que montar tú todo enrutado te tienes que montar tú toda la lógica en el YAML de ir haciendo esas repeticiones para hacer el incremento, es de, en definitiva tienes que hacer un montón de cosas más tienes que hacer durante esos incrementos también toda tu lógica para poder ejecutar las pruebas porque no vas a tener todos esos pasos del eh, post-root deploy, perdón el post-root y demás, post-root traffic entonces, oye, que se puede hacer sí, pero nos costaría muchísimo más y, y lo importante de hacerlo también con un Service mes es que todas estas cosas, nuestra aplicación no tenemos por qué tocarla, no tenemos, lo tenemos completamente desacoplado a todo esto, a toda esta estrategia de acciones, eh, incluso toda la telemetría que estamos volcando sobre Prometheus, como se hace a través del Service mes, no tenemos que hacer nada en nuestra aplicación para poder tenerlo, o sea, que es Correcto. realmente interesante. Vale. Vale. vamos a ver que ejecute esto ya, porque ya empezamos a estar ajustados de tiempo y luego... Nos echarán la mano, no, Nos regañan. Vale, eso lo, lo vamos a ver rápido, ¿vale? Porque enseguida va a empezar a fallar. De hecho, aquí tenemos la. Bueno, todavía no, no ha sí, llegado no, ahí. Está empezando ahora ya La tensa espera. Es, ya, empezado, ya, empieza? ya ha creado los, los servicios, ya ha empezado a repartir. Sí. Yo por aquí, en una ventana que tengo abierta, Mira, ya me ha empezado a fallar. ¿Veis? Ya ha ya fallado. Ahora ya una, ya ten... una de las peticiones ya ha fallado. Ahora ya estarían usuarios llamándonos por teléfono diciendo, hemos tirado la aplicación, se ha roto todo, y aquí es donde entraría en juego el YAML, pues que empezaría a arreglar esto por nosotros. Ahora aquí tenemos nuestra petición, que es lo que está comprobando. Ahora todo, todo sea que hemos puesto pocas y que todas estas peticiones sí, hayan ido efectivamente, a... todas, todas han ido, bueno... Por eso, eh... también, por eso también es interesante, el... porque muchas veces los fallos no se ven solo con un porcentaje del tráfico. No, no. Necesitamos tener un tráfico un poco mayor para que ese, ese error eh, se vea. Sí, eso es también interesante. Por eso tampoco pasamos directamente de un 30% al 100% y aquí hemos pasado de un 30, 60 y 100%. Pues, oye, por poder verlo y que tampoco nos tiremos aquí 50 minutos viendo claro. despliegues, pero yo creo que ahora en el 60 ya sí que es casi seguro que sí, va a ser. A ver, lo, y... lo normal es que ya, con las pruebas que hemos hecho es que hemos dejado muy poco tiempo de, de sí. pruebas. Y eso es algo que, bueno, se nos ha olvidado cambiar de cara a la demo para asegurar que iba a fallar, ¿vale? Pero al final es un problema de, de implementación, pero como veis aquí, esto ya, ya, ya está fallando y lo único es, lo que decíamos antes que depende de nosotros cómo implementemos esta esta ahí, ahí Aquí ya ha fallado, ¿vale? Entonces, ya nos ha dado ha dado un 200, pero aquí ya ha dado un 500, una petición fallida y ahora lo que va a hacer en el on fail es el rejet. Uh -huh. Y aquí si vamos a linker pues veremos cómo ejecuta bueno. todo esto. Y aquí es curioso, ¿vale? Básicamente lo que lo que va a hacer se ha visto ahí en un momento, pero se ha ido. Sí vale Lo que hace es, nos deja el tráfico, pero no nos borra los deployments anteriores. ¿Por qué? Porque, a ver, yo quiero saber qué ha pasado, porque claro. deseado, quiero entrar en los logs de mis pods pues, para, para analizar. Por eso simplemente lo, que, lo único que hace es asegurar el tráfico y a partir de ahí ya lo que nosotros queramos hacer. Que si quisiéramos borrar, pues bueno, ya lo montamos nosotros, pero yo creo que la estrategia es inteligente, porque hay que saber qué ha pasado aquí, que queremos sí. entrar a los logs y demás. Y como veis, pues bueno, este sería un escenario no deseado, pero muy rápidamente, pues evitamos eso Que nos estén llamando nuestros clientes Y tener sí. algún problema pues, Y con así. esto, pues bueno Esperamos que os haya interesado Si quieres pasa otra vez a la slide de los sponsors Juan, porque si no ya sí que nos, nos, No nos van a volver a invitar a un evento ¿Vale? Y daros las gracias a todos, a los, a los sponsors y por supuesto a la organización De Plain Concepts, que este año ha sido Un reto de organización Este evento pues muchas gracias a todos y lo que decía Luis al principio, cualquier duda que tengáis, pues lo escribís a Luis y él os, os ayuda. Y yo os redirijo a Juan. Venga, pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos.